Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo el lance de mi segunda cabra montesa 5 estrellas, la cual vi crecer de un adulto 3 estrellas, al día siguiente era un maduro 4 estrellas y al tercer día una cabra madura 5 estrellas, y sin más preámbulo comenzamos. vamos a vigilar al rebaño de cabras que tenemos ahí enfrente lo llevo siguiendo tres días a ver que nos encontramos mira, tenemos un estrellas, estrella adulto está muy bien que sabe si crece mira tenemos el 5 estrellas el 5 estrellas es en el día de ayer teníamos un 4 estrellas y ahora ya tenemos un 5 estrellas así que vamos a coger nuestro 30 06 a ver si lo localizamos vamos a ver lo tenemos por aquí se nos está moviendo ha subido para arriba pero está de está de, espaldas, está de espaldas no puedo hacer el lance vamos a movernos a ver si tenemos mejor ángulo ya no sé si es ese de allá arriba o es otro pues vamos a tener que utilizar los, los prismáticos vamos a ver a ver si lo localizo creo que es aquel mira ya viene para abajo, viene para abajo, vamos a coger los prismáticos, vamos a ver si es ese. Especial, es aquí que viene bajando. Cogemos ahora el 3006, se nos ha parado a comer, apuntamos un poquito y vamos a disparar. Vamos a ver de nuevo el disparo caballero. Madre mía, una muerte súbita. Yo creo que le hemos tocado el pulmón. Vemos el sangrado y ahora vamos a, a recogerlo. Como estamos en la isla que está en el medio de, del lago, no voy a poder ir, así que nos desplazamos a la, a la casa y vamos a, a bordear toda la orilla hasta recogerlo. Ya estamos en la casa, pues nada, no tenemos más que seguir la orilla, no nos importa ahora el ruido puesto que hemos espantado a todos los animales y vamos a, a recogerlo. Seguimos corriendo, un poquito más, bueno, ya estamos llegando a la zona, vamos a mirar aquí si lo vemos por los climáticos, no, estamos ya llegando a la zona, vemos la marca que tenemos ahí, nos queda muy poquitos metros y vamos a, a recoger nuestra segunda cabra eh, montesa, cinco estrellas que, que he conseguido. La verdad que últimamente los animales... Adultos, tres estrellas, crecen enseguida y en un par de días se nos han convertido en un cibercillas. Ya vemos aquí el animal y vamos a a ver qué, qué puntuación nos da. si sí, le hemos dado en un pulmón. Vamos a ver la, la genética. Le hemos disparado a 191 metros. Tenemos una genética de 97,09. Una genética alta, no muy alta, pero una muy buena genética. Vamos a ver, nada, le hemos quitado un kilo y, y cuarto de, de peso y tenemos 463 puntos de, de puntuación del trofeo. Bueno, vamos a hacer ahora una una captura del animal para utilizarlo en la, en la portada del vídeo. Desde luego esta nueva función me gusta mucho, ya tenemos ahí, pues hacemos la, la foto, luego lo recortaremos.